Bienvenidos al tutorial con las instrucciones para que pueda registrarse en la plataforma MiriadaX y pueda participar de los cursos en abierto de la iniciativa PUCB Abierta. En primer lugar debe ingresar a la plataforma MiriadaX en www.miriadax.net. Debe hacer clic en la sección Regístrate. A continuación, registre su nombre y correo electrónico. Luego debe hacer clic en la casilla No soy un robot. así como debe aceptar las políticas de privacidad de MiriadaX. La plataforma le enviará a su correo electrónico la contraseña con la cual podrá acceder a la plataforma. Si no la encuentra, recomendamos revisar la sección de correos no deseados o spam. Con la contraseña enviada ingrese con su cuenta a la plataforma. Una vez dentro del sitio, Deberá dirigirse al curso y presionar el botón Inscríbete de color azul y ubicado en el costado derecho de la pantalla. Con estos sencillos pasos, usted ya es parte de los cursos de la iniciativa PUCB Abierta.